El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y las universidades llegaron a un preacuerdo por el cual se dará un incremento a la subvención ordinaria de acuerdo a las necesidades de cada una de ellas. El secretario ejecutivo del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana aseguró que el preacuerdo pone fin a toda movilización que se tenía programada y garantizan la continuidad de la gestión académica. Esta reunión se ha llevado a cabo. Eh... Como producto de la última conferencia de universidades realizada en la ciudad de Coviza, donde no se ha emitido absolutamente ninguna amenaza para lograr esta, esta negociación. Consideramos que no es necesario llegar a ese extremo. Por su parte, el ministro de Economía, Mario Guillén, aseguró que el preacuerdo firmado permite a las universidades seguir funcionando con toda normalidad y llegar a fin de año sin ningún problema. Sin contar la... La, la, las, las cuatro universidades que todavía faltan estamos con aproximadamente como 70 millones de bolivianos que, que estarían distribuidas en, en, en todas las universidades. ¿no? El, la necesidad que ellos están teniendo es básicamente para gasto corriente, que es eh, el, el destino, es básicamente lo, lo, el funcionamiento de la, de la universidad, que uno de los rubros es eh, sueldos y salarios. ¿no? El preacuerdo aún no contempla a la Universidad Mayor de San Andrés de la Ciudad de La Paz, la Universidad San Francisco Javier de Sucre y la Universidad Pública de la Ciudad de El Alto, con quienes el Viceministerio de Presupuesto tiene previsto reunirse y llegar a un acuerdo.